Fran Frommer, un periodista francés, publicó en 2011 un curioso libro cuyo título traducido venía a ser como El pensamiento PowerPoint, indagación sobre este programa que te vuelve estúpido. Se unía así pues a esa corriente de críticas tan habituales en los últimos años en los que se demoniza el uso de presentaciones de PowerPoint, de Keynote, de Google, de Prezi o presentaciones similares que hoy es tan habitual en las clases y en todo tipo de exposiciones. Una buena presentación bien usada es un recurso muy útil, pero también es verdad que mal hechas y mal usadas, lo que por desgracia no es tan infrecuente, aburren y destruyen la, mágica, la magia de una lección bien dada. Las diapositivas son muy eficaces cuando hay que mostrar imágenes, gráficos, tablas o diagramas, cuando se usan para reforzar las ideas con imágenes o contextos breves. O cuando proyectan diagramas o mapas mentales que ayudan a visualizar las relaciones de unos conceptos con otros. O cuando nos sirven para mostrar una pregunta o un texto que queremos que se trabaje por toda la clase. Pero para que sean una ayuda eficaz hay que tener una serie de precauciones que a veces teóricamente las conocemos pero luego cometemos errores de bulto por no tenerlas en cuenta en nuestras clases, en nuestras presentaciones. Cada uno conviene que pensemos en las nuestras, a ver cómo las hacemos. Un consejo fundamental es, por ejemplo, que una diapositiva debe tener muy pocas palabras, unas 5 a 8 como máximo, para que su información pueda ser asimilada por el que está viendo la presentación. Nunca deberíamos usar diapositivas con listas de 6 o 7 o más filas de frases como a veces se ven. Otro error es incluir tablas o gráficos complejos con un exceso de información que el estudiante no tiene tiempo ni posibilidad de entender ni de asimilar, o cuando la presentación tiene muchas diapositivas que se van proyectando a excesiva velocidad. En una clase de 50-60 minutos el número de diapositivas que puede ser adecuado hablando en general es de unas 15, 20, 25. Una diapositiva normal debe permanecer uno o dos minutos al menos para que pueda ser asimilada por los estudiantes. También es negativo incluir imágenes que no añaden información y que solo distraen y apartan del hilo explicativo que se quiere seguir. Las fotografías e imágenes que se usen deben de estar al servicio de la explicación. Por supuesto, usar fondos, colores, animaciones o tipos y tamaños de letras que no se lean bien es nefasto. Hay que tener en cuenta que siempre hay una diferencia muy importante entre cómo entiende una diapositiva el profesor, que es experto en el tema y ha hecho o trabajado la diapositiva, que el alumno que la ve por primera vez y tiene que interpretar la diapositiva. Por eso es tan importante hacer diapositivas sencillas no cargadas de información. Otro problema habitual al usar presentaciones es que éstas ocupen el protagonismo de la clase. En toda la lección, el protagonismo de la escena debe estar centrado en el profesor y en su interacción con los estudiantes, y la presentación es un complemento que debe permanecer en un segundo plano. Hay que procurar que la iluminación contribuya a que se vea bien al profesor y que no esté en la penumbra. Cuando usamos una presentación, se debe tener especial cuidado en hablar mirando a los estudiantes y no de cara a la pantalla y, por supuesto, no permanecer en el ordenador o pegado al ordenador durante la presentación. Usar una presentación no suele ser la mejor manera de explicar un proceso complejo, como puede ser la resolución de un problema, la demostración de un teorema, la realización de un dibujo. En estos casos suele ser mejor usar la pizarra normal o la digital, si se usa una presentación, hay que asegurarse de que la forma y el ritmo de aparición de la información sea el adecuado para que los alumnos puedan seguir el proceso. Otra situación de interés se plantea cuando se tienen presentaciones que no ha hecho el profesor, sino que le vienen hechas, por ejemplo, porque vienen con el libro de texto o tienen otro origen. En estos casos es fundamental hacer muy bien la inserción de estas diapositivas en nuestra lección. Sucede a veces, y es muy negativo, que parece que el profesor va descubriendo a la vez que los estudiantes lo que las diapositivas contienen cuando va explicando la lección. O que sobre la marcha está haciendo una selección de las diapositivas que se interesan en ese momento y saltando otras que no interesan eso transmite improvisación, corta la conexión entre el profesor y el estudiante, que al final es lo esencial que tenemos que buscar. También, con cierta frecuencia, las presentaciones se hacen para que los alumnos las puedan usar como apuntes del tema. Los alumnos quieren tener las diapositivas que usa el profesor en clase y el profesor encuentra que una manera de darle los contenidos para que puedan estudiarlos es pasarle su presentación. No se deben mezclar estos dos tipos de presentaciones. No puede ser la misma presentación la que ayude a impartir bien una lección y la que contiene los contenidos fundamentales del tema. Quizá podamos usar el formato de presentación para preparar unas notas o apuntes para los alumnos, pero entonces tendremos que hacer otra distinta, otra presentación distinta para usarla en clase como apoyo a la lección, porque las características que deben tener las dos son claramente diferentes. En conclusión, las presentaciones bien hechas y bien usadas son un recurso que podemos considerar casi imprescindible en la mayor parte de las clases, pero hay que estar muy atentos para que no conviertan las lecciones en algo aburrido y enmarañado si se usan mal.